Pues buenos días, Egonón, desde Bruselas. Eh, bienvenidos a este webinar sobre cómo nos va a afectar la nueva normativa comunitaria en materia energética. Eh, muchas gracias por compartir este rato con nosotros y nos da la bienvenida institucional nuestro consejero eh, de Desarrollo Económico y Empresarial, Miquel Irujo. Buenos días. Egonón, eh, buenos días. Eh, Beatriz, Ana, Sergio, todo el equipo ahí en, en Bruselas. Lo primero agradeceros por la organización de este evento. Y eso, de lo que bueno, estamos en un momento francamente histórico, eh, es un momento en el que ya nadie duda que, que la transición es un hecho, llevamos obviamente en, en Europa trabajando muchísimos años en esto, yo creo que en este sentido Navarra pues siempre hemos sentido el orgullo ¿no? de ser pioneros, eh, hace ya 30 años instalamos nuestro primer parque eólico, por ejemplo, aquí al, al lado de Pamplona, en, en el Perdón, eh, siendo el segundo parque, por ejemplo, eólico que se instaló en toda Europa. Esto, como ejemplo, a partir de ahí hemos tejido una red industrial importante y, y, y cumplimos con creces los objetivos 2020-2020, hace ya tres años que nos marcaba entonces eh, la propia Unión Europea también. Y, y, y, y por otro lado, lo que quiero decir también es que esta transición lo que ha hecho la pandemia es acelerar, digamos, el sentido y, sobre todo, además, el sobrecoste también. De, de los precios energéticos a partir del segundo semestre del 2021 pues han acelerado la concienciación de que esta transición tenía que ser actualmente vivimos en un sistema que es, eh, siempre lo catalogamos así es sucio, es ineficiente y es caro claro el sistema energético es sucio porque obviamente contribuye de manera excesiva y todavía lo hace a la emisión de CO2 con lo cual es, es, es un novio es un compromiso mundial, pues hay que cambiarlo. Estuvimos en la COP de, de, de Egipto el pasado mes de noviembre y un largo etcétera, pero sí sí hay que cambiarlo. En segundo lugar, es ineficiente porque lo que es un hecho y además lo hemos li, vi, vivido con toda su crudeza en los últimos 18 meses, es que nos hace tremendamente dependientes del exterior, con lo cual hace que... La clave para lo que es toda nuestra competitividad económica, entre otros muchos aspectos, pues esté supeditada a unos precios que, desde luego, no controlamos, es el ineficiente. Y, en tercer lugar, es caro, porque aquí no hay solo ya que ver el incremento eh, astronómico que ha tenido el precio de la energía desde, insisto, en segundo semestre del 21. Es que si cogemos datos del 2019, por ejemplo, en Navarra, casi el 9% de nuestro PIB, 9% de todo lo que, eh, digamos, pagamos, eh, eh, eran ya costes energéticos. En el 2019 invertimos uno de cada 10 euros que gastábamos en Navarra en la compra de hidrocarburos, de gas y de algo de carbón, porque sigue habiendo alguna industria que usa coque. Ineficiente, sucio y caro, esos son los tres ejes que tenemos que cambiar y para ello lo que estamos haciendo en Gobierno de Navarra es eh, anclar este, esta transición también en los tres ejes. Primero, mayor generación de renovables, estamos ahora mismo ultimando ya las declaraciones de impacto ambiental de unos 82 proyectos de renovables, tanto eólicos como fotovoltaicos, y otros tantos que también se están desarrollando y los, los tiene que gestionar el propio ministerio, tratarse de parques de más de 50 megavatios, etcétera, Pero mayor generación de renovables. y segundo gran pilar que, que tenemos que, que estamos trabajando en esta transformación es en un fomento del autoconsumo, un autoconsumo que como bien sabemos en el Estado español estuvo prácticamente proscrito hasta la aprobación de esas directivas del año 18 y 19 y su correspondiente transposición que todavía no es completa, pero bueno, es verdad que empezamos por entendernos casi de cero el año 2020 y un autoconsumo que por ejemplo en Navarra está conociendo un auge impresionante con un aumento del 76%, por ejemplo el año pasado, si lo comparamos con el año 21. El consumo, tal y como dicen las directivas, tiene que empoderar al consumidor y abre las puertas también a unas nuevas fórmulas, como las comunidades energéticas. Eh, y, por ejemplo, este mismo lunes abrimos ya e iniciamos el proceso para tener la primera comunidad energética industrial, Navarra, de eh, varias empresas que se han agrupado para tener como agente. Y el tercer pilar es la eficiencia energética, que suele ser lo gran olvidado, suele ser como el, el que menos se habla. Pero es consabida la fraseza de que la mejor energía es la que no se consume y tenemos grandes ejemplos en Navarra de empresas que en la última década han hecho un esfuerzo considerable consiguiendo reducir su consumo energético en más de la mitad. ¿Eh? Esto, hicimos un catálogo que ya lo, lo hicimos público el año pasado con estas buenas prácticas que demuestran que es posible. La propia Navarra va en esa senda, puesto que en la última década a pesar de que la producción industrial se ha incrementado en casi un 70%, el consumo de energético primario, por ejemplo, se redujo del 2010 al 2021 en un 16%. Estas son las pautas de la eficiencia energética, con lo cual mayor generación de renovables, autoconsumo y eficiencia energética son, en resumen, por no desarrollar en esta pequeña introducción, todas las diferentes iniciativas y, y ramas en las que estamos trabajando. Así que, bueno… El otro día abrimos un congreso que era expectativas 2023 y tal y como dijimos entonces, la única expectativa que podemos asegurar, porque llevamos tres años en que se han roto todas las expectativas que se hacían en enero, solo podemos tener una certeza, la única expectativa es que la transformación es un hecho. Y la transformación energética es uno de los grandes pilares de esta, de esta transformación y como digo, sí o sí es un hecho, contamos con los fondos Next Generation que nos están ayudando a realizar esta, esta transformación también. Y contamos también con diversos medios, eh, tanto propios como de fiscalidad, que estamos desarrollando en Navarra Así que sucio, ineficiente y caro, es un sistema que sí o sí tenemos que cambiar. Y eh, ese cambio tiene que estar eh, basado en mayor generación de renovables, autoconsumo y eficiencia. Es que Ricasco, muchas gracias otra vez a la delegación de Bruselas por la organización de este evento. Muchas gracias, Miquel. Eh, un lujo contar contigo, como siempre. Pasamos ahora a, a nuestro orador principal de la jornada. Antonio López Nicolás, que es jefe de unidad adjunto en la Dirección General de Energía de la Comisión Europea. Muchas gracias, eh, Antonio, por, por ofrecernos esta presentación de las tendencias eh, europeas. Adelante. Muchas gracias, Beatriz, eh, por la introducción y por la invitación a, a la delegación de, de Navarra ante, ante la Unión Europea. Eh, es un placer estar aquí y es un placer pues, compartir con, con con Navarra, ¿no? las, las reflexiones eh, actuales y dónde estamos a nivel política energética europea. ¿no? Eh, coincido con, con muchas de las cosas que, que ha dicho el, el, el consejero en la, en la introducción. Navarra es una, una región pionera desde donde se está eh, invirtiendo y, y apostando por la transición energética y por las energías renovables desde hace ya eh, muchos años. Y evidentemente ese es un camino a, a seguir, ya no solo por Navarra, sino por eh, todas las regiones españolas y, y por toda la, la Unión Europea. Eh, me gustaría empezar, si podemos pasar a, a la siguiente diapositiva, me gustaría empezar por, por destacar eh, todo lo que ha pasado últimamente. ¿no? Eh, estamos hablando posiblemente de los tres años eh, más intensos a nivel, eh, y productivos a nivel política energética eh, de la historia de la de la Unión Europea, ¿no? eh, debido a, a, a todas las cosas que han que, que, que han sucedido y a, a todos los planes que se han hecho desde el principio, ¿no? eh, Recordaros que la nueva eh, la nueva Comisión Europea presidida por, por Ursula von der Leyen eh, tomó el, el poder en en, en en noviembre de 2019. Hace tres años y medio, eh, desde ese momento ya se hizo eh, el Pacto Verde Europeo, eh, se convirtió en uno de los elementos centrales de las políticas energéticas europeas. ¿no? Se intentó eh, crear esa estrategia de, de Pacto Verde, esa estrategia de, de crecimiento económico, de transformación de la de la sociedad eh, para convertir el, lo que es el, el, el cambio climático en uh, una oportunidad para, para la Unión Europea, ¿no? y, y en ese momento, pues ya se decidió como objetivo alcanzar la neutralidad eh, climática en, en 2050 a nivel Unión Europea y alcanzar un 55% de, de reducción eh, de emisiones, ¿no? Y eh, el resto de la legislatura, eh, especialmente eh, durante 2020 y mitad de 2021, pues, se centró en eh, trasladar esa visión del Pacto Verde Europeo a nivel legislativo, pero también a, a, nivel, a nivel financiero, ¿no? con, con, eh, con, con diferentes planes de, de ayuda, ¿no? eso ha hecho que eh, se propusiese eh, una revisión de la directiva de renovables, una revisión de la directiva de eficiencia energética, eh, una revisión de la directiva de edificios, en lo que se llamó el, el paquete Fit for 55 ¿no? en, en, en 2021. Este paquete intentaba trasladar, una nueva, eh, una nueva visión del, del sector energético, ¿no? una nueva visión donde tanto las renovables como la eficiencia energética estaban en el, en el centro de la descarbonización, pero también donde intentábamos ir más allá de lo que es el sector eléctrico. ¿no? no estamos hablando solamente de descarbonización del sector eléctrico, que es un 25% de la demanda, sino que estamos hablando de, de descarbonización de los sectores de consumo final, ¿no? de la calefacción y refrigeración, del transporte, de la, eh, de la industria. ¿no? Y lo que, lo que se hizo en esta visión del Pacto Verde de, de Integración de los Sistemas Energéticos es pues, apostar de forma decidida por la electrificación de, de los sectores de consumo final, tanto de la calefacción y refrigeración, como del transporte, como de la industria, y también apostar por el desarrollo del hidrógeno renovable para aquellos sectores eh, difíciles de descarbonizar, ¿no? El, el desarrollo del sector del, del hidrógeno renovable, pues para descarbonizar ciertas partes de la la industria, la industria eh, química, eh, fertilizantes, la industria del acero y, y ciertas partes del sector del transporte donde la electrificación a corto plazo es más difícil de alcanzar, ¿no? como el sector eh, marítimo y el sector de eh, la aviación. Estas propuestas legislativas que se hicieron en, en, en 2021 ya trasladaban el, uh, proponían un, un objetivo de energías renovables del 40% ¿no? para para 2000 uh, para 2030 ¿no? eso es un ya era un cambio sustancial respecto al objetivo actual ¿no? estamos hablando de que en 2020 eh, hemos alcanzado un 22% de renovables ya tenemos cifras para 2021 que se mantienen más o menos en el mismo nivel debido al incremento de la demanda energética eh, posterior uh, bueno, con, con la recuperación económica después de la, de la crisis del, del coronavirus. Y estamos hablando de, de incrementar el objetivo eh, desde un 32% que se acordó eh, con las directivas eh, de renovables de 2018, ¿no? las, las que mencionaba el consejero, donde el autoconsumo y, y las comunidades energéticas eh, se incluyeron por primera vez en la, eh, en la normativa europea. ¿no? Entonces, estamos hablando de un incremento sustancial ya con el, con el Pacto Verde eh, Europeo. ¿no? Eh, ¿Qué ha pasado aquí? Pues evidentemente... Eh, todos lo conocemos. Ah, hacia finales de, de 2021 eh, empezó a producirse una crisis eh, de precios energéticos. En ese momento eh, no, estaba, no, no estaba clara 100% las razones. Evidentemente eh, estaba, ligada, estaba ligada ya a un, um, a un descenso del, uh, del suministro de, de, de gas ruso, entre, entre, otras, entre otras razones. Eh, esa crisis energética, evidentemente, alcanzó uh, su pico en febrero eh, de 2022 con la invasión uh, rusa de, de Ucrania y eso, evidentemente, supuso eh, ya un cambio de, de, de paradigma donde, evidentemente, la, la visión que habíamos definido en 2021 no es que se hubiera quedado anticuada, era más vigente que, que nunca, pero se, eh, se, se creyó que, evidentemente, había una necesidad de acelerarla eh, de forma importante si queríamos reducir nuestra, eh, nuestra dependencia del, del, del, gas, del gas uso. ¿no? Y esto fue lo que, lo que hizo que mm, se desarrollase el, el plan Repower EU en, en mayo de, de, 2000, de 2022, donde se propusieron una serie de medidas, que ahora entraré un poquito más en detalle a, a, a resaltar, eh, que incluyeron el incremento de la ambición en energías renovables para eh, eh, acelerar esta transición energética. ¿no? Y el objetivo propuesto por la comisión se subió al, al 45%. ¿no? Entonces, estamos hablando de un incremento de la ambición a nivel climático y a nivel eh, transición energética y energías renovables eh, muy importante pero que creemos que es absolutamente necesario si creemos que si queremos eh, reducir la eh, independencia a la dependencia energética de de combustibles fósiles importados, así como eh, descarbonizar eh, eh, nuestro sistema energético y descarbonizar nuestra economía con los plazos que nos hemos marcado. Eh, este no es el punto final eh, de, de, de, de lo que hemos propuesto. Ha habido una serie de normativas de emergencia, reglamentos de emergencia, bajo el artículo eh, 122 eh, que la Comisión Europea propuso en otoño eh, del año pasado y negociamos con... con con el Consejo, con los Estados miembros. Eh, estas normativas pues, incluyen eh, medidas de excepción tanto para el sector gasista como para el sector eléctrico, incluyendo pues, eh, eh, medidas para reducir los precios de la electricidad, que tanto nuestros ciudadanos como nuestras industrias eh, pues, eh, están sufriendo y están teniendo un impacto muy, uh, muy importante en la economía de, de los estados miembros. Ha habido también medidas específicas de aceleración de permisos de renovables y ha habido pues, una serie de, de, de temas eh, de, bastante, de bastante calado que eh, se han llevado a cabo durante el año pasado. Y para terminar esta, esta primera diapositiva de, de, de, de contexto, eh, resaltar que eh, se sigue trabajando. Y, por ejemplo, eh, quería resaltar eh, el discurso de nuestra presidenta, Ursula von der Leyen, recientemente en, en, en Davos, donde eh, se está eh, hablando y donde ha, ha prometido lanzar un, eh, un plan industrial dentro del, del, del Pacto Verde. ¿no? Un plan industrial del, dentro del Pacto Verde con, eh, con, cuatro, con cuatro pilares, donde eh, queremos. Eh, eh, vamos a acelerar eh, lo que es la, el, la instalación de, de energías renovables y la, la, la, la base la base industrial se está hablando de lo que se llama un net zero Industry Act, eh, que de forma similar a, al, al, al Chips Act que se hizo para los semiconductores eh, el año pasado, pues pueda, pueda acelerar eh, el desarrollo de tecnologías limpias y pueda acelerar el, el desarrollo de las cadenas de, de, de valor para la instalación de, de, de tecnologías limpias. Eh, hay un pilar de financiero con, con reducciones de, de impuestos y, y, y medidas específicas de de ayudas de Estado. Hay un pilar específico de, de Skills. Este es el año europeo de las Skills y esto es sumamente importante si queremos acelerar la transición energética. Y evidentemente eh, también estamos trabajando en temas relacionados con una política de eh, comercio abierta, pero al mismo tiempo eh, justa, que pues ayude a la Unión Europea. A, eh, a, a, a fomentar eh, el Pacto Verde y la transición energética. ¿no? Entonces, Estos son algunos de los elementos de contorno de, de todo lo que eh, está sucediendo eh, en estos momentos eh, a, nivel, a nivel Unión Europea. Eh, si aquí eh, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Eh, este es el, el resumen del, del plan, eh, del plan eh, Repower EU eh, que se presentó en mayo. Estamos hablando de un plan eh, con, con tres ejes, ¿no? que tiene como objetivo reducir la dependencia de los combustibles eh, fósiles importados de, de Rusia. Eh, los tres ejes son eh, en reducir el, el consumo, eficiencia energética, es el primero, acelerar la transición energética eh, por, eh, gracias al desarrollo de renovables y evidentemente también eh, diversificar las fuentes eh, de suministro eh, de energía actuales. ¿no? Eh, eh, se importan o al principio de la crisis se importaban de Rusia eh, 155 billones eh, eh, BCM de, de gas. Y, evidentemente, uno de los objetivos es encontrar eh, suministradores eh, adicionales de, de gas eh, natural eh, licuado, eh, también vía eh, interconexiones que nos permitan reducir eh, esa dependencia eh, del gas uso y sustituir el gas uso eh, pues por otras fuentes de gas, mientras, evidentemente, se reduzca el, el consumo de gas eh, dentro de los objetivos de descarbonización, ¿no? Eh, como decía inicialmente, estas, eh, este plan eh, propuso ya incrementar el objetivo de renovables del 40 al 45% en 2030, eh, también incrementar el objetivo de eficiencia energética de un 9% al 13%, eh, reducir la demanda de gas en el sector eléctrico eh, gracias al incremento de, del desarrollo de, de potencia eólica y, y solar. Uh, si podemos recordar que el año pasado, en 2022, por ejemplo, se se instalaron, fue un año récord para la instalación de, de, de, de potencia eólica y, y solar, se instalaron cerca de 55 gigavatios a, a nivel de Unión Europea, que son equivalentes a, a, a 10 bcm's de, de gas natural. ¿no? Eh, desarrollar el, el, la, la instalación de eh, energía eólica en, en en, en los tejados, en vía eh, autoconsumo, comunidades energéticas, pero que ya también eh, utilizar los, los edificios públicos y, y los edificios uh, industriales, eh, acelerar la instalación de bombas, eh, de bombas de calor, multiplicar por dos el, el, el ritmo de, de, de instalación de bombas de calor, eh, eso es absolutamente eh, esencial para eh, fomentar la descarbonización de la, de la calefacción. Eh, estamos viendo un boom en, en la instalación de bombas de calor en muchos, en muchos países de la Unión Europea, incluyendo Polonia, ¿no? y, y evidentemente estamos trabajando en, en reducir las, las barreras administrativas y, y acelerar lo que es este, este proceso. Y finalmente pues se incluyó lo que se llama el acelerador del hidrógeno renovable, incrementando el, el objetivo de, de instalación de, de hidrógeno renovable. Eh, y fijándolo en 10 millones de toneladas de hidrógeno en 2030, renovable, producidas en la Unión Europea y otros 10 millones de toneladas de importación de hidrógeno eh, renovable de terceros países. ¿no? Como decía inicialmente, eh, este hidrógeno eh, se pretende que sea clave eh, para descarbonizar aquellos sectores difíciles de descarbonizar, ¿no? eh, la industria y eh, el transporte aéreo y marítimo eh, principalmente. ¿no? no se prevé en principio lo que es el uso de, de hidrógeno eh, para descarbonizar otros usos finales de energía que eh, tienen una solución más fácil, por ejemplo, la calefacción que eh, se puede descarbonizar de forma más fácil vía la electrificación y la renovación de edificios. Eh, si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, para daros unos números de, de, qué, de qué significa todo esto, ¿no? de, de cómo vamos a llegar al 45% de renovables en, en 2030, eh, como decía... Inicialmente estamos ahora mismo en un 22%. ¿no? Eh, significa doblar eh, lo que tenemos en un periodo de nueve años. ¿no? Eso es un, un reto eh, importantísimo eh, y más si tenemos en cuenta que no solamente se trata de, de doblar lo que tenemos, sino que se trata de, de triplicar. El, el ritmo de, de instalación ¿no? de, de renovables, ¿no? Y se trata de, de triplicar el, el ritmo de crecimiento de lo que es la, eh, la cifra de, de renovables. Si miramos un poco lo que ha sucedido en los últimos 10 años, estamos hablando de, de incrementos de, de 0,8, 0,9 puntos porcentuales de, de la cuota de renovables a nivel europeo eh, eh, cada año, ¿no? Entonces, Si siguiésemos a, a este ritmo, no llegaríamos uh, que a un 30% ¿no? en, en, 2000, uh, en 2030. ¿no? Estamos hablando de llegar a un 45%. ¿no? Tenemos que, que triplicar, acelerar el ritmo de, de, de instalación. ¿no? Eh, si miramos a, a los sectores, a la calefacción y la refrigeración, que es la mitad del consumo de energía, estamos hablando de doblar. ¿no? Ahora mismo estamos en un 23%. Estamos hablando de ir a un 47% de, de renovables en el sector. Eh, si hablamos del transporte, que es un 25% del consumo final de energía, eh, las renovables ahora mismo están solamente a un 10%, en eh, 9.2% con las últimas cifras exactamente, ahí estamos hablando de, de triplicar, ¿no? de ir a un, a un 32%, ¿no? eh, gracias a, a la electrificación, pero gracias también a los, a los biocombustibles avanzados y, a, y al hidrógeno renovable y a los combustibles producidos a través de hidrógeno renovable. ¿no? Y luego tenemos el sector eléctrico, que es donde la descarbonización ha ido de una manera más, eh, más rápida ¿no? gracias a la instalación de, de energía solar y, y eólica. Ahí estamos en un mismo ahora mismo en un 37% y eh, el, el objetivo es llegar hasta un 69% a, al menos eh, de energía renovable en el sector eléctrico en, en 2030. ¿no? El sector eléctrico eh, es clave en toda esta estrategia, ¿no? Porque gracias a, a, a, la, a la electrificación y... Um y a la producción de hidrógeno renovable, se espera que el, el tamaño relativo del sector eléctrico eh, en el consumo final de energía crezca de lo que es un cuarto ahora mismo, un 25%, pues a ser prácticamente eh, la mitad del consumo final de energía en, en, en, en 2050. ¿no? Ah, si miramos a, a, a las tecnologías eh, principales, tanto eólica como, como, como solar, Estamos hablando de que eh, en eólica el o sea, del 37% del consumo final de energía eléctrica eh, provendrá de energía eólica, de acuerdo a, a, nuestro, a, a nuestro modelado. Eso implica a, instalar eh, 510 gigavatios adicionales. Eh, en 2021 había 189 gigavatios eh, instalados. Eh, para solar estamos hablando de un 19% del consumo final de energía eléctrica y eso eh, eh, implica una, uh, una capacidad de eh, 600 gigavatios en, en 2030. Recordar que en, en 2021 eh, contábamos con 161 uh, gigavatios, ¿no? Entonces, bueno, eh, evidentemente el esfuerzo y, y, y el ritmo de instalación tiene que, um, tiene que aumentarse y um, es, es, eh, es un reto eh, muy importante, ¿no? Muy importante, pero que eh, tiene eh, una importancia eh, de, de vamos, a, no solo a nivel de descarbonización, sino también a nivel eh, industrial y a nivel eh, precios de la energía, ¿no? donde ahora mismo las, las renovables, la solar y la, y la eólica son, son capaces de eh, dar eh, precios uh, de la energía eh, muchos, mucho más baratos que eh, la media eh, que se obtiene de eh, los mercados eh, eléctricos. Eh, si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor... Eh, a nivel eh, solar, eh, estamos hablando de, de cuatro eh, iniciativas eh, principales en, en la estrategia que, que presentamos eh, en mayo, la estrategia solar eh, que presentamos en, en mayo de de este año. Eh, estamos hablando de una eh, iniciativa eh, de, de, de tejados, ¿no? de Solar Rooftops, donde eh, se propone la, la introducción gradual de la instalación obligatoria de energía solar en los tejados para eh, edificios públicos y edificios comerciales y finalmente para, eh, para edificios eh, residenciales. Eh, se reduce el tiempo máximo de los permisos para instalar energía solar en los um, en, en, en, en estructuras eh, artificiales eh, a tres meses. Eh, eso es parte de la de la solar rooftop. Uh, Iniciativa eh, se lanza también la, la alianza eh, de la energía solar fotovoltaica se lanzó en el, eh, en el pasado eh, el pasado mes de diciembre esto es una alianza una alianza industrial y se, eh, se lanza un paquete de aceleración eh, de permisos, ¿no? Con una propuesta legislativa, una recomendación y unas directrices eh, a los Estados miembros para acelerar la tramitación de los permisos, ya no solo de la, de la energía solar, sino de los permisos de la instalación de energías renovables eh, en general, ¿no? Y finalmente, pues, se lanza lo que es un... Uh, un partnership uh, respecto eh, a las skills necesarias tanto para la energía solar como para eh, la, la energía eh, eólica. ¿no? Eh, si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Los, eh, los principales objetivos del, del paquete de Permitting que se lanzó en, en mayo y que, y que estamos ahora negociando con, con Consejo y con, con, con Parlamento dentro de las negociaciones de, de trílogos de la Directiva de, de Renovables, básicamente ahí lo que eh, planteamos son, son tres objetivos principales. ¿no? Primero, acelerar los tiempos de, de instalación de... De, de concesión de permisos para instalación de nuevas energías renovables. No podemos eh, esperar en algunos casos siete, en otros casos diez años para la autorización de, de ciertas plantas de producción de energía renovable. Eh, esos tiempos no son compatibles con, con los objetivos eh, climáticos ni, ni energéticos. Eh, planteamos también mejorar la selección de eh, las ubicaciones donde eh, se instalan eh, a las energías renovables y, por último, facilitar la conexión de renovables eh, a la red. ¿no? En la siguiente diapositiva entro un poquito más en detalle, así que si podemos pasar, eh, por favor. Bueno, eh, esto es lo que he comentado ya, los diferentes paquetes, o sea, los diferentes elementos que, que se propusieron eh, de forma legislativa, así que podemos pasar a la siguiente diapositiva, que quizás sea más interesante. Bueno, aquí lo que planteamos eh, en, en, en resumen para daros una, una, una idea es crear un, un nuevo concepto que se llama eh, go, to, uh, go to Areas, áreas ¿no? de eh, aceleración de las, de las renovables donde eh, pretendemos que tanto los estados miembros como las, las autoridades regionales donde, donde corresponda eh, seleccionen, hagan un... un una planificación eh, territorial y seleccionen aquellas áreas eh, donde haya un recurso renovable más importante y donde haya un impacto medioambiental menor. ¿no? Estamos hablando de una parte eh, limitada del, del territorio y donde se pueda hacer un uh, impacto, o sea, un, un análisis eh, medioambiental más a nivel eh, a nivel Estratégico ¿no? y donde se excluyan pues, impactos medioambientales eh, importantes. ¿no? Entonces, este, este concepto hace que en esas, en esas zonas eh, donde se concentre el desarrollo de renovables eh, se puedan aplicar eh, procedimientos más acelerados y procedimientos eh, más simplificados. ¿no? Estamos hablando o hemos propuesto eh, que se reduzcan a un año eh, la autorización de eh, las instalaciones renovables. Estamos proponiendo que haya un silencio administrativo positivo en algunos casos, es decir, que en caso de que las administraciones eh, no respondan en el plazo, ciertos proyectos puedan ser o ciertas, ciertas partes Intermedias de proyectos, o sea, ciertas decisiones intermedias puedan, eh, puedan eh, aprobarse automáticamente en caso de que no haya eh, respuesta administrativa. Evidentemente, si una administración eh, tiene, eh, tiene un problema o con, con, con una cierta parte del proyecto, lo único que tiene que decir es que, eh, es que no, no, no se puede aprobar, ¿no? Eh, y se elimina eh, el, el requisito de que haya eh, en estas zonas ¿no? donde se ha hecho un impacto eh, medioambiental a nivel estratégico, se elimina el requisito de hacer un, uh, un análisis de impacto a nivel proyecto, a menos que eh, en, una, en un screening inicial se identifiquen eh, impactos eh, adversos a nivel eh, medioambiental. ¿no? Entonces, esa es un poco el, el, la idea. Eh, la idea es que también se avance en... Eh, la aceleración de los procesos eh, administrativos, de los permisos, fuera de eh, las llamadas go to areas. Eh, evidentemente, fuera de las llamadas go to areas, eh, debemos hacer eh, las cosas a otra velocidad porque se requieren eh, análisis de impacto medioambiental eh, eh, detallados y aunque creamos que evidentemente hay margen para la simplificación y estamos eh, empujando la reducción de, de, de, los, de los plazos para los permisos, eh, no se puede ir tan rápido como pretendemos ir en las, uh, las Go-to areas. Si pasamos a la siguiente diapositiva, bueno, y esta ya es un poco la, eh, la última que, cosa que, que, que quería presentar y aquí no voy a entrar en, en el detalle, eh, esto lo dejo un poco para para referencia de, de los asistentes. Aquí eh, estamos hablando de, de todas o detallando las diferentes acciones eh, que se han tomado en... En, desde finales de 2021 hasta, hasta finales de, de 2022 para luchar contra eh, pues la, la crisis energética, la crisis de, de precios de, de energía y de, y de seguridad de suministro. ¿no? Los diferentes, las diferentes comunicaciones, eh, herramientas, propuestas legislativas a, y de emergencia que, eh, que la Comisión Europea ha, ha realizado pues para intentar eh, jugar un papel a, activo en la crisis y para ayudar a la Unión Europea a, a, a, a superar esta, eh, esta, situación, eh, esta situación delicada. ¿no? ¿Y ¿Cuáles son los, los próximos pasos a nivel, a nivel legislativo? O sea, ¿En qué estamos ahora mismo eh, ocupados? Pues eh, estamos intentando terminar eh, las negociaciones de la directiva eh, de renovables y de eh, los diferentes elementos del, del Pacto Verde Europeo, la directiva de eficiencia energética, la directiva de edificios, eh, la directiva de, de gas y de uh, y el reglamento de gas y de, de hidrógeno, entre otras. Ese es el, el, el, el objetivo principal en las próximas fechas. Esperamos que eh, una parte de esta normativa pueda ser acordada dentro de los trílogos, por el Parlamento y por el, el Consejo. Eh, antes eh, de mediados de este año, en la primera parte de la, eh, de la presidencia eh, sueca eh, del Consejo. O sea, estamos mm, trabajando de forma muy activa en, en estos trílogos para, para alcanzar los acuerdos que permitan la implantación urgente de, de todo este paquete eh, legislativo del Pacto Verde. ¿no? Al mismo tiempo, estamos trabajando también en lo que es un rediseño del, del mercado eh, eléctrico eh, para asegurar que eh, los precios de, eh, de la energía eh, se mantienen a un nivel eh, a un nivel sostenible ¿no? y que evidentemente pues, el, el mercado eléctrico siga contribuyendo tanto eh, a, la, a la descarbonización como a la seguridad del suministro. ¿no? Aquí eh, habrá una consulta pública que... Eh, que empezará en las próximas fechas, y la idea es que la Comisión presente una propuesta legislativa sobre el rediseño del mercado eléctrico eh, en el mes eh, de marzo eh, aproximadamente. ¿no? Las fechas todavía están por, por confirmar, pero estamos hablando de, de una presentación de una propuesta legislativa de, de forma inminente, una propuesta legislativa que evidentemente eh, se negociará eh, con Consejo y Parlamento eh, siguiendo el procedimiento legislativo común. ¿no? Uh, y aquí me voy a, a detener, agradeceros mucho vuestra atención y bueno, encantado de, de responder eh, preguntas en caso de que, de que haya alguna eh, en el turno de preguntas posteriormente. Muchas gracias Antonio, como siempre, por estos repasos tan completos y tan buenos. Eh, bueno, vamos a pasar ahora a conocer la situación de Navarra y para ello contamos con nuestra eh, con Usuitoy, que es nuestra directora general de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos en Gobierno de Navarra. Muchas gracias por, por conectarte desde el aeropuerto. Y, y bueno, recordaros que después de la presentación de, de Usue tendremos un rato para preguntas y debate, así que si queréis podéis ir poniendo las preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Adelante, Usue. Buenos días, good morning. Gracias por invitarme a, a este foro. Y bueno, tras oír a, a Antonio, voy a compartir pantalla, si os parece con la presentación, me decís si, si la veis correctamente, por favor. ¿Estáis viendo? Sí, ahora, ahora sí, ahora en pantalla completa, sí. Perfecto. Bueno, pues eh, hablando un poco, eh, contextualizando ¿no? Lo que, los datos en torno a, a energía y estas medidas que estamos tomando en, en, la, en Navarra. Eh, tenemos que situarnos donde está Navarra, como sabéis, eh, estamos situadas, eh, situados en el norte, frontera con Francia, entre el mar Atlántico y Mediterráneo y eso nos hace tener una posición eh, estratégica eh, para, la, para el transporte de, como, como zona logística y también somos una comunidad con una comunidad pequeña en población, 640.000 habitantes, con 10.000 kilómetros cuadrados, pero con un alto... Eh, eh, producto interior bruto. Estamos hablando de que somos la, la tercera región con el mayor eh, producto interior bruto a nivel estatal. Además tenemos una tasa de crecimiento del 5,8% y hablamos de que tenemos una de las tasas de desempleo más bajas de, de todo el Estado, con lo cual somos una, una región fuerte económicamente con un sector eh, industrial fuerte, el 31% del PIB procede de la industria y esa situación geográfica también nos convierte en una, en una en una comunidad donde el transporte es importante. Además, tenemos nuestro propio sistema de, de deducción fiscal, fiscal, de manera que nos ayuda a también a poder impulsar ¿no? eh, políticas o medidas fiscales que ayuden, en este caso, a, a la transición energética. Eh, bueno, para situarnos, la verdad es que os traía un contexto que siempre suelo hacer el europeo, pero habiendo tenido el ponente anterior, bueno, lo paso muy rápido, hemos hablado del Green Deal, del Fit for 55, que son todas esas medidas ¿no? para impulsar eh, regulatoriamente lo que el Green Deal nos nos, nos nos pide o nos hemos puesto como objetivo en la Unión Europea, el Repower EU y el Safe Pass for Winter. Eh, a nivel estatal también tenemos las, las medidas eh, con la ley de cambio climático y transición. Con, la, con, el, con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que ya marca unos objetivos a nivel estatal que tenemos que cumplir para 2050 y, con la, y que tenemos que cumplir para 2030, por supuesto de la mano de la eh, estrategia de transición justa y eh, una estrategia de pobreza energética. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, pues aquí los veis un poco por tenolo, tecnologías a nivel de estatal. Abarrados, somos eh, más o menos un 2%. Del nivel estatal. A nivel de Navarra llevamos trabajando ya muchos años en materia de transición energética y cambio climático. En 2018 ya teníamos la hoja de ruta de cambio climático. En 2019 declaramos estado de emergencia climática a la comunidad. Y desde 2018 tenemos actualizado el plan energético, que, que realmente lo estamos volviendo a actualizar. Eh, en este momento estamos a punto de publicar los nuevos objetivos alineados con los objetivos europeos e incluso yendo un poquito más allá. Tenemos aprobada desde el año pasado la ley de cambio climático y transición energética que nos da un marco legal para poder eh, acometer eh, estos objetivos y además tenemos un programa basado en Navarra Green con fondos React y con fondos Next Generation para acometer eh, estas, estas metas. Eh, ¿Qué estamos haciendo en Navarra en cuanto al plan energético? Contempla un mapa o una agenda del hidrógeno, donde nos proponemos para 2030 tener 150 megavatios de hidrógeno, tener un una sustitución del 5% del consumo de, de gas natural por hidrógeno para 2030 y al menos tres hidrogeneras para esa movilidad, eh, sobre todo pensando en la movilidad pesada. Estamos desarrollando también la hoja del biogás eh, si nos centramos en los datos de biogás en Navarra, ya cumplimos los objetivos que nos marca eh, el PENIC para 2030, pero bueno, podemos ir eh, más allá y, y trabajar también con esas pequeñas eh, explotaciones en las que el biogás puede ser una, una oportunidad para esa diversificación eh, eh, energética y para esa descarbonización. Tenemos la agenda de movilidad, que precisamente estoy en el aeropuerto porque la he estado eh, explicando en el contexto de turismo en la Feria de Fitur y también hablando con, con operadores para que nos puedan ayudar a tener un visor de puntos de carga. Tenemos claro que para la, la movilidad es importante el tener una, una red de puntos de carga fiable y distribuida a lo largo de todo el territorio. Estamos trabajando para ello. Tenemos un registro de puntos de carga que queremos que, que de ahí se beba la información y sea pública y que todo aquel que quiera cargar su coche sepa cómo y donde hacerlo de forma fácil y todos los ayuntamientos que quieran instalar esos puntos de recarga sepan también cómo instalarlos y la tramitación que tienen que, que llevar. Estamos desarrollando también un plan de comunidades energéticas. La semana que viene acogemos el segundo congreso de comunidades energéticas a nivel europeo. Nos volveremos a ver ahí, eh, Antonio. Y es verdad que eh, somos una de las comunidades en las que más está creciendo el, el autoconsumo. Aquí os pongo un poco las metas también que tenemos desde el Navarra Green, esa consolidación y esa apuesta también por las, por las energías renovables porque en Navarra somos pioneros en energías eh, renovables y queremos seguir siendo líderes porque lo somos en, en la industria y en el IMASD. Aquí os pongo unos datos de cómo es el sector de las de las renovables. Si os fijáis, eh, podemos ver cómo el sector de las renovables, bueno, fuimos uno de los primeros parques eólicos que hubo a nivel europeo, estuvo en la, es, está y, es, y se construyó en Navarra y no solo es el hito de construir ese primer parque, sino que fuimos quizás la primera región que apostó por la industrialización de las energías renovables cuando todavía eran unas nuevas tecnologías. ¿no? Hoy en día son una realidad, son rentables y además son la manera que tenemos que, que, de la manera que, tenemos que trabajar para impulsar este cambio de de modelo energético. Eh, más de 10.700 empleos vienen del sector de, de las renovables, eh, con ese valor añadido que os decía del imax de los centros de decisión que tenemos. Si vemos el índice COTEC de atracción de talento, Navarra se encuentra en segunda posición y en gran medida eh, es debido ¿no? a, a, este, a este sector de de las renovables. Si hablamos de los datos de 2020, un 50% alrededor del 50% de la electricidad consumida en Navarra ya procedía de energías de las energías renovables. Aquí os doy un poco los datos de, del último balance energético de Navarra para pues esa es la idea del consumo que tenemos. Hablamos de que ese 50% que consumimos de energía final eh, es de, de origen renovable, eléctrico. Pero si vemos el consumo final por tipo de fuente, vemos que un 25% procede del gas natural, un 44% procede del petróleo y derivados y un 5% procede del carbón y los coques. Con lo cual, estamos hablando de que alrededor de un 75-80% de la energía que consumimos todavía... Eh, procede de combustibles fósiles. Estamos bien posicionados en Navarra, pero no debemos conformarnos porque estos porcentajes deben, deben disminuir y además tenemos yo creo la capacidad para hacerlo. Si lo vemos por sectores, al inicio se hablaba de que el producto interior, un 31% procede de las, del sector industrial, eh, aquí veis cómo los consumos pues, van un poco unidos a eso. ¿no? El mayor consumo que tenemos en Navarra es el transporte, quizás por ese efecto frontera y porque los transportes pesados puede que ¿no? cargan su, su, sus depósitos en este lado de la frontera para luego servir sus rutas hacia el norte de Europa y, y el sector industrial por supuesto porque tiene un, un peso específico importante en la comunidad y por tanto gastan energía, con lo cual estamos focalizados eh, muchas de nuestras eh, políticas de, públicas en, en torno a la, a la descarbonización van centrados a estos sectores, sin olvidar todos los demás, ¿eh? porque trabajamos con todos los demás en la administración y servicios públicos, eh, luego os contaré, pero trabajamos desde el papel de ejemplar y vamos haciendo inversiones y visores para poder avanzar en la descarbonización del sector público, en el sector doméstico, comercio y servicios también, en el sector de la agricultura también, porque estamos con, con una oficina para asesorar al sector primario en colaboración con el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, para que sean ellos quienes hacen gracias al sector y nosotros quienes les informamos sobre eh, energía, con lo cual estamos trabajando en todos los sectores, pero con mucho foco en la industria, con esa agenda del hidrógeno verde, mucho eh, con mucho eh, foco también en el transporte, pensando en que también la descarbonización puede, puede suprirse una parte por el hidrógeno verde y otra parte del transporte de, de turismos eh, con la agenda de movilidad y los, y los puntos de carga. Hay que decir que os hablaba de que el sector, eh, el sector de, de las renovables es el segundo o tercer sector eh, en importancia en peso específico en Navarra, el primero es la automoción. Es verdad que el cambio a la movilidad eléctrica une a estos dos sectores en los que somos fuertes en Navarra, que es el sector de las renovables, que el sector de la automación, porque si pensamos en un vehículo eléctrico, la electricidad debe proceder y en eso trabajamos para que sea de origen renovable, por supuesto. Navarra también multiplicamos por 10 un poco la media del Estado en torno a autoconsumo. Si pensamos un poco las medidas que estamos haciendo a partir de por sectores, las estamos centrando en eficiencia energética, por supuesto, la mejor energía es la que no se consume y cada vez debemos ser más eficientes y más eficaces. En renovables, que aquí os mostraba un poco las. La, el trabajo que estamos haciendo en esa, en esa transformación, con las agendas que tenemos y las metas que nos marcamos, y por supuesto en el autoconsumo. Si nos centramos en el autoconsumo, estos datos ya están, vuelven a estar actualizados, ya es 88, ahora es un 98, pero eh, vemos como tenemos ya 98 eh, kilovatios instalados en Navarra, pues que tenemos que pensar que en el año, lo que lo tenía aquí, en el año, fijaros si os fijáis en la gráfica de la izquierda, en el año 2020 hablábamos de que teníamos 688 instalaciones, eh, 52 megavatios y estamos hablando que ahora tenemos 90 y, bueno, 99 en este momento y 5.000 instalaciones, con lo cual el crecimiento es exponencial, lo vamos duplicando, incluso duplicando, bueno, duplicando cada año. Y bueno, pues aquí veis un poco el resumen de cómo en energía solar eh, tenemos eh, 77 de esos 88 eh, megavatios y cómo los sectores de la industria son, son el que más... Eh, el que más eh, autoconsumo en, en potencia instalada está realizando 46 de esos eh, 88 trabajos, pero si veis como el sector residencial también, un sector que eh, hace cuatro o cinco años casi ni se planteaba ¿no? el poner eh, placas, porque además tenemos que recordar que el autoconsumo a nivel estatal estuvo, estuvo prohibido. Eh, si sumamos el sector servicios, eh, el comercio y, y el sector y vemos como también las cifras llegan hasta, hasta pues, 10 megavatios, con lo cual también es un sector que está apostando por, esa, por ese cambio hacia el autoconsumo. El autoconsumo es una realidad, es la que veis un poco en el mapa de Navarra, cómo tenemos distribuidos los autoconsumos en Navarra, por el tipo de tecnología que se está diciendo ahora y cómo están distribuidos todavía entre individual y colectivo, si bien el colectivo cada vez va aumentando más y cada vez vamos viendo más esa, más, esa optimización, esa eficiencia compartiendo los autoconsumos. Estamos trabajando para, que, para agilizar esa habitación de los autoconsumos compartidos, a lo mejor las distribuidoras, intentando eh, agilizar lo, de, lo máximo posible desde los trámites administrativos que hay que, que llevar con, noso, con, con nosotros. Y vamos trabajando y vamos viendo también que va, que va aumentando, al igual que el autoconsumo con y sin excedentes. Eh, quería presentaros un poco cuáles son, como queríamos hablar de, de normativa, un poco cuál es la los, el, los, el proceso que hay que llevar para, para la instalación tanto de una instalación de como de un parque eólico fotovoltaico ya de mayor envergadura, eh, yo creo que hubo un punto de inflexión, que es con el Real Decreto Ley 23-2020. Ahí se marcaban unos hitos, unos hitos concretos que había que cumplir por parte de las administraciones para ir dando eh, los permisos que, que son necesarios para acometer ese, ese proceso de instalación de renovables. Eh, esto obligó a que los promotores que tenían nudos de acceso y conexión eh, o bien desistiesen, abandonasen esos proyectos o, o, o esos nudos que tenían, dejándolos libres para otros proyectos o que iniciasen un proceso de tramitación. Eso, claro, eso llevó a que hubo una gran cantidad de proyectos que empezaron a surgir todos a la vez en el mismo momento y que, y que bueno, que ahora ya eh, vamos digiriendo y, y resolviendo, me acompaña eh, Laura Larraya, que es la directora de servicio que día a día lidia con toda esta eh, digestión, vamos a llamar así, de proyectos ¿Cuáles son los pasos que hay que hacer para la, la instalación de, de un parque eólico fotovoltaico? Bueno, lo primero que hay que hacer es eh, solicitar la, la autorización eh, a, al órgano sustancial porque es el órgano sustantivo, en este caso somos nosotros, eh, industria. Eh, nosotros admitimos la trámite esa solicitud, eh, recopilamos, vemos que está correcta, que tiene ese, ese acceso y conexión, que las, que las condiciones eh, técnicas son, son correctas y lo lanzamos a información pública. Y está un mínimo de 30 días y se piden también los informes sectoriales, evidentemente, ambiente, al territorio, a cultura y a quién proceder. Una vez de que han pasado estos 30 días, cualquier persona, eh, institución ha podido realizarse las adopciones en las que hemos recibido los informes, eh, recogemos toda esa información y se la devolvemos al promotor. El promotor con esa información eh, puede seguir con el mismo proyecto o puede hacer algunas, algunos, algunos pequeños cambios del proyecto eh, debido a, a toda esa información que ha recibido. Si los cambios son muy sustanciales, volveríamos a hacer otra información pública que se ha dado. Proyectos que han llevado hasta tres informaciones públicas. O, igual alguna más. Si no, eh, el proyecto continúa. Una vez de que, de que el proyecto ya es, vamos a decirle, definitivo por parte del, del promotor, es, se queda a la espera de tener una declaración de impacto ambiental y una autorización en suelo no urbanizable. La declaración de impacto ambiental vela por los valores ambientales y de biodiversidad que preservar y la autorización en suelo no urbanizable por los usos del suelo, por los diferentes usos del suelo y la compatibilidad con estos usos entre el, el futuro arqueólico, fotovoltaico y los, y los usos que, que tiene actualmente el suelo eh, Si las dos autorizaciones son favorables, nosotros eh, eh, ya daríamos, el, el, daríamos la autorización administrativa previa. Posterior a esto hay que hacer la, el proyecto de... De construcción y ahí daríamos la autorización administrativa de construcción y luego hay que construirlo y daríamos la autorización administrativa de explotación eh, estos hitos que marca el real decreto precisamente uno de ellos finaliza este, este 25 de, de enero y ahí tendremos bastantes declaraciones de interés oral que os traía os lo digo porque aquí os traía un poco los datos que tendremos en torno a parques eólicos y fotovoltaicos instalados en 2019 ahora son algunos más pero bueno hablamos de un gigavatio y 400 casi 500 megavatios en el caso del fotovoltaico y bajo permiso tenemos otro gigavatio de cada uno. Esto va cambiando día a día con lo cual estos datos no están actualizados porque, eh, como os digo, acaba uno de los sitios en martes que viene y cada vez estamos recibiendo declaraciones de impacto ambiental favorables y desfavorables que ya van las desfavorables van restando de, de, este, de, este, de este número. Eh, en torno al autoconsumo, hemos realizado agilizaciones dentro de la capacidad que tenemos regional de realizar estas agilizaciones. Tuvimos un decreto fuera ley de medidas urgentes de Ucrania, donde eh, incluimos ciertas simplificaciones, por ejemplo, eh, incluíamos que, que las potencias menores a un megavatio no requerirían información pública, eh, que cuando ocupan menos de 5 hectáreas se puede hacer un estudio de afecciones ambientales. Bueno, ciertas, ciertas, eh, ciertas eh, agilizaciones que permiten que el autoconsumo vaya eh, siendo más rápido y, y, y más sencillo de tramitar. Una de las simplificaciones que creo que, que tomamos una buena decisión y en un momento muy adecuado, ya hace en el 2000, a inicios del 2021, fue que la, cuando las placas vayan de tejados, que no requieren de paquete ambiental, eh, para la, no hiciese falta una licencia de obras, con una declaración responsable se pudiesen instalar. Esto ha ayudado a que no col se colapsen los ayuntamientos, porque con las cifras que veis que vamos, hemos ido eh, duplicando el autoconsumo pues eso sería un trabajo muy arduo para los ayuntamientos mientras que con esta declaración responsable la verdad es que ha sido más sencillo también en el registro eh, administrativo si la potencia es menor a 100 kilovatios eh, se hace de oficio sino hay que hay que solicitarlo por parte del interesado estos son los pasos, bueno, hacemos una gran eh, difusión y esfuerzo en mostrar Cómo hay que hacer estos procesos, porque entendemos que la energía, si bien está en boca de todos, es un, una tramitación que quizás puede resultar eh, eh, ardua o, o complicada para alguien que no está particular o, o, o un autónomo o una pequeña empresa que no está en el día a día y con esta terminología. Entonces, bueno, pues sacamos este tipo de infografías, hacemos charlas, nos acercamos con la Federación Navarra de Principios y Consejos, por ejemplo, para acercar ¿no? todas estas tramitaciones, tanto de de autoconsumo también lo hemos hecho puntos de carga de cargadores y con y con otros y con otros aspectos eh, eh, para que se sepa cómo hay que tramitar y cómo hay que iniciar estos proyectos y además les informamos también de que ayudas por supuesto tenemos por parte de los de los fondos de generis si os fijáis en Navarra recibimos unos 55 millones de, de ayudas pues para energética, para el programa MOVES, para la descarbonización del sector agropecuario, para la parte de autoconsumo y térmicas renovables, para la descarbonización térmica, es decir, de calefacciones y aires acondicionados, para la transformación de flotas de, de vehículos pesados, eh, para el sector turístico y la eficiencia, economía, eh, la eficiencia y economía circular en este sector. Y sacamos unas líneas para sobre el coste energético directo para las empresas de 20 millones para que pudiesen paliar el sobre coste energético en 2021. Eh, eh, ayudas directas a entidades locales, entidades sin ánimo de lucro y también ayudas para realizar planes de descarbonización, de que para que las industrias puedan hacer los planes, puedan tener una hoja de ruta y a partir de ahí puedan decidir eh, qué actuaciones. tomar. De esos 55 millones por haber ejecutado en todos, ellos, eh, en todos ellos, tener una ejecución altísima, una de las mayores eh, a nivel eh, estatal hemos recibido una ampliación de 36 millones de euros que prevemos que, que va a ser mayor en, en, en unos meses. Ya tenemos 92 millones de fondos destinados a la transición energética y que creemos que tienen que llegar a todos los sitios. Como creemos que tienen que llegar a todos los lugares y a todos los sectores, hacemos muchísimo esfuerzo en la difusión. Tenemos el programa EnergyBerry, que lo que hace es poner a disposición de forma sencilla todas las ayudas que tenemos, eh, poner un programa de sensibilización y de formación para todos los sectores de la economía y de la, y de la, y de la sociedad, para que nadie se quede sin, sin conocer qué ayudas hay, porque el momento es bueno, la legislación nos ayuda, tenemos toda la normativa europea que nos impulsa y nos ayuda, tenemos la agilización que estamos realizando también a nivel regional, y tenemos los fondos para hacerlo, que además, en el caso de Navarra, a, a las ayudas de los fondos medieneristas, en muchos casos, se les suman las deducciones fiscales. Lo cual, estamos hablando que podemos incrementar las ayudas y reducir las tasas de los, los periodos de retorno, a, a muchas veces, a periodos de retorno pequeñísimos. Aquí tenemos el portal de transición energética, hemos hecho el esfuerzo de todos los balances energéticos, todos los objetivos que nos hemos ido proponiendo en, en, los, diferentes, eh, en los diferentes planes y, y, y, y hojas de ruta, incorporarlos de forma digerida para que se puedan entender y se puedan ver de forma eh, amable. Y eh, tenemos un portal también para ver todo el consumo de la administración, tenemos robotizados los consumos y ahora también las producciones de la de la administración para que podamos ver eh, dónde acometer, eh, dónde especificar acometer eh, las actuaciones eh, para la descarbonización de la administración, que como os decía, creemos básica desde el punto de vista del papel ejemplarizante de la misma. Y con un poco esta era la visión que os quería dar a modo general de todo lo que estamos eh, trabajando en, en Navarra, y nada, quedamos dispuestas. Está mi compañera Laura también, por si, por si, porque ahora me tengo que mover un poco de sitio. Por si no puedo responder las preguntas, será ella quien es, os pueda responder. De todas maneras, las puertas del departamento las tenéis abiertas para todo lo que necesitéis. Podéis contactar con nosotros para cualquier duda. Y, y nada, totalmente dispuestos a, a explicaros esto eh, en cualquier foro y en cualquier lugar. Muchísimas gracias a Acción Exterior por organizar el, este foro, Beatriz, eh, Sergio. Y nada, nos vemos en otra sesión. Muchas gracias. Es que ricas. Muchas gracias, Usui. Buen viaje y, y hasta pronto, como dices. Eh, bueno, se nos ha echado un poquito el tiempo encima. Eh, vemos que hay dos preguntas una es si vamos a compartir los materiales y sí si las, tanto las presentaciones como el vídeo estarán disponibles eh, en los próximos días eh, los que os habéis apuntado a este webinar recibiréis eh, el enlace por por email y si no estará en nuestra web y antes de clausurar eh, bueno rápido voy a leer mmm, la, eh, hay un comentario de, eh, de Joaquín Larumbe no sé si prefieres comentarlo tú si sigues por ahí si no lo leo, por pues si sí, eh, pudiéramos tener una, una, una reacción de Antonio o de, o de Laura. Eh, dice, es sorprendente lo poco que se ha aprendido en todos estos años y que nos ha llevado aquí. El mismo desprecio superlativo por el medio ambiente, que llevó al comercio energético, voraz, contaminante y al calentamiento del planeta, que nos ha llevado hasta aquí, es el mismo con el que se dice que se va a arreglar, planteando la instalación de renovables con un enorme impacto ambiental. Añadido al daño y ha hecho. Ahora con llamar a todo renovable y verde, ¿vale? Para seguir cargando el medio natural. Bueno, es un comentario eh, eh, crítico. No sé si Antonio, que estás ahí, o Laura, podéis dar una respuesta así muy breve. Eh... Sí, sí, sí, vamos, eh, sin, sin ningún problema. Gracias gracias por el comentario. Eh, vamos a ver, o sea, lo que, lo que estamos intentando eh, hacer. Eh, otra cosa es lo que consigamos, ¿no? pero lo que estamos intentando hacer es precisamente lo contrario. ¿no? O sea, estamos intentando eh, desarrollar la transición energética de una forma sostenible. Estamos intentando que eh, la instalación de energías renovables, reemplacen, junto con la eficiencia energética, reemplacen combustibles fósiles. Eh, que tienen un impacto eh, enorme en la producción de gases de efecto invernadero y que eh, están acrecentando el cambio climático con todos los problemas eh, eh, que, que, lleva, que lleva consigo. ¿no? Estamos intentando eh, que esa aceleración de energías renovables nos ayude a superar la crisis energética que no es la crisis energética no es no es una broma estamos en una situación donde la seguridad de suministro eh, gracias a dios en estos momentos está asegurada para este para este invierno pero hay, hay algún momento donde eh, ha, ha, estado, ha, ha estado en riesgo por la reducción de importaciones de, de gas ruso y la, y la dependencia y la dependencia Energética, entonces se ha decidido apostar de forma decisiva por acelerar esa extracción de energías renovables. ¿no? Eh, ahora bien, se está intentando hacer no a costa del, del medio ambiente, eh, sino eh, reforzando la protección medioambiental. ¿no? Y, y todas esas categorías que, que he comentado en mi presentación de las, de las go-to-areas pretenden no, no buscar una forma donde eh, los proyectos se eximan de requisitos medioambientales, no, busca, se busca. Intentar concentrar el desarrollo de, de renovables en aquellas áreas donde exista un recurso importante, pero donde el impacto medioambiental sea menor, ¿no? Y esto excluye evidentemente áreas de Natura eh, 2000, áreas de, alta, de alto valor eh, medioambiental, eh, se, se centra pues, en zonas eh, más degradadas, eh, también incluye eh, el desarrollo de renovables en estructuras, eh, estructuras artificiales, de donde se puede, eh, esas renovables descentralizadas pueden ayudar enormemente a, a reducir la dependencia energética sin eh, tener problemas medioambientales, ¿no? Entonces, bueno, bueno, evidentemente es un equilibrio complicado, estoy completamente de acuerdo. No, no, y es un debate que, que, que seguirá, pero que entre todos. Eh... Eh, reguladores y, y, y, y sociedad, eh, empresas, tenemos que asegurar que se haga de una forma sostenible porque a nadie le interesa que, que, que, que no sea así. ¿no? Eh, al final es algo que, que, que si, si hacemos las cosas mal en este sentido es algo que, que volverá, eh, se volverá hacia nosotros para, para perseguirnos y tendrá un impacto eh, muy serio en la, en la aceptación ciudadana de la transacción energética. ¿no? Entonces este tipo de proyectos aquí, que, que, que podrían perjudicar potencialmente el medio ambiente no tienen cabida en lo que es nuestra visión del futuro, eh, del futuro energético. Vale. Bueno, muchas gracias. Antes de concluir de darle la palabra a Sergio Pérez, eh, una última pregunta, si la podemos contestar así rápida, viene del Colegio Oficial de Biólogos y dice uno de los graves problemas de la flexibilización de los requisitos para la instalación de las renovables es que se va a dar por buenos todos los proyectos que se presenten, aunque se atente contra la sostenibilidad. Porque en el Real Decreto 20 del 22 se dice que el órgano competente en materia de medio ambiente dispondrá tan solo de 10 días para formular observaciones. En caso de no contestar en plazo, se considerará que está de acuerdo con la propuesta, lo cual ocurrirá en la mayoría de los casos porque es materialmente imposible cumplir el plazo otorgado de la respuesta. ¿Hay algo que decir al respecto? Claro, no sé si está. No sé si tenemos, si podemos contestar a esto. No, no, no tenemos ningún orador del ministerio hoy, ¿eh? con lo cual, no sé si Antonio o Laura podéis aportar algo de información sobre esto. Y eh, pues yo me temo que no, eh, porque mm. es una normativa nacional y tampoco, tampoco estoy mm. en disposición de, de comentar. Vale. Bueno, lo dejamos aquí. Lo que vamos a hacer es coger las preguntas que quedan por contestar y las contestaremos eh, eh, por email mail eh, después del, del webinar, para no alargarnos mucho. Y, y bueno, para clausurar el, el webinar, eh, damos la palabra a Sergio Pérez, Director General de Acción Exterior. Eh, adelante. Vale, gracias Beatriz. Muy buenos días, uno, a todos y a todas. Eh, lo primero, como bien comenta Beatriz, eh, cogeremos nota de las preguntas que se han quedado sin contestar y os las enviaremos por correo a las personas que las habéis formulado con la respuesta que tengamos para que, eh, para que podáis tener eh, la información. Agradecer una vez más a Antonio que eh, eh, ha participado en numerosas ocasiones en los eventos que hemos realizado desde Navarra y que también contaremos con él la semana que viene en ese segundo Congreso Europeo de Comunidades Energéticas que organiza el Departamento de Desarrollo Económico. Por lo tanto, Antonio, muchísimas gracias por tu disponibilidad y siempre buena colaboración con Navarra, que es, es de agradecer y eh, en nombre del Gobierno de Navarra y, y de todo el equipo. También agradecer tanto al consejero Irujo como a la directora general Itoiz su participación pues, a, a encontrarse actualmente, como, como bien habéis podido ver, en el aeropuerto ¿no? debido a, otras, a otros compromisos por, por eventos que se encontraban eh, en Madrid. Y, y bueno, pues es, es de agradecer también que participéis eh, en nada, las, las circunstancias en las que os encontráis y poder trasladar qué es lo que estamos haciendo desde Navarra en materia energética. Este, este seminario, este webinario que organizamos desde la Dirección General Acción Exterior a través de la Delegación de Bruselas se enmarca dentro de, los, de, de un plan, dentro de nuestra estrategia del Plan de Acción Exterior 2021-2024 y eh, son eh, seminarios que organizamos de manera eh, rutinaria para dar a conocer, eh, para acercar las políticas europeas a Navarra. Y en, este, en esta ocasión lo hemos organizado sobre eh, materia energética. Lo hacemos normalmente en las áreas de los sectores estratégicos de Navarra, que los tenemos en la S4, la Estrategia de Especialización, especialización eh, Inteligente y Sostenible que hemos incorporado el tema de la sostenibilidad de manera transversal a esta estrategia. Y estos sectores, como conocéis, pues son la movilidad eh, eléctrica y conectada, en, en, en la medicina personalizada, la industria audiovisual, turismo integral, alimentación sostenible y saludable, y como no puede ser de otra manera, la industria verde, en este caso eh, en materia energética. Hemos organizado ya también eh, seminarios en esta materia, como puede ser financiación de los fondos eh, Invest, eh, Innovation Fund, que eran para eh, financiar la descarbonización en eh, tecnologías de demostración eh, de descarbonización dirigidas a pymes. También hicimos sobre eh, economía circular, eh, buenas prácticas o cómo implementamos la economía circular, el Plan eh, de Acción Europeo de Economía Circular que se ha materializado o que en Navarra estamos trabajando a través de una iniciativa eh, que le hemos denominado Navarra Circular, esta iniciativa interdepartamental de los diferentes, de diferentes departamentos de gobierno de Navarra, el de Relaciones Ciudadanas y eh, Desarrollo Económico y empresarial y el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y apoyada por las sociedades públicas SODENA y GAN, principalmente, es una eh, oficina o la creación de una oficina Navarra Circular para asesorar en todo eh, lo que es eh, cómo pasar o cómo dar la transición eh, de la economía lineal a la economía circular. También hemos organizado formación con respecto a, a las oportunidades de financiación de cooperación territorial, como pueden ser los, ser los programas Interreg Atlantic, Interreg Sudoe, Interreg eh, POCTEFA e eh, Interreg Europe, estos cuatro programas de cooperación territorial, y eh, sobre, uh -huh. la New European Bauhaus, sobre la nueva Bauhaus europea, que también aquí tenemos desde Navarra una iniciativa, Navarra Bauhaus, que se eh, desarrolla por las compañeras de Nasubinsa, eh, a través de, eh, de esta sociedad pública, en la que también impregnamos de cuáles son los criterios de la nueva Bajos Europea, que es uno de los caballos de batalla de la Comisión Europea para implementar el Pacto Verde Europeo, y que recientemente hemos conocido que se va a desarrollar con mayor financiación y que van a estar eh, disponibles eh, más iniciativas y más financiación con respecto a la misma. Pues bien, todos estos seminarios que organizamos, que durante el año pasado fueron 11 y durante este año vamos a continuar organizando, como digo, se enmarcan dentro del Plan de Acción Exterior, dentro del Eje 1 Navarra en Europa, que lo que persigue es dar a conocer las oportunidades no solo de financiación, como he hablado, sino también las políticas y normativas europeas, como las que hemos visto hoy sobre el Repower EU, el Fit for 55, en las diferentes iniciativas que se van a cabo por parte de la Comisión o en Europa, para que desde Navarra podamos conocerlas con mayor detalle y tengamos cada vez más cerca o más presente este sentimiento europeo, este conocimiento sobre los, las, eh, las ideas y las iniciativas que se realizan en Europa. Eh, no me gustaría finalizar sin comentar, eh, sin puntualizar uno de los comentarios que ha hecho la directora general sobre eh, todas estas iniciativas que llevamos a cabo un gobierno, sobre la agenda del hidrógeno, la agenda de movilidad, eh, las comunidades energéticas o la oficina de asesoramiento energético, es muy importante, como bien decía Osube, que toda la ciudadanía lo conozca, por eso se está haciendo un esfuerzo muy importante en la difusión de las iniciativas a través de ir pueblo por pueblo contando cuáles son las ayudas que se disponen para hacer esa transición energética, en el asesoramiento a través de la oficina y también que sepáis que hay un teléfono de contacto para aquellas personas, empresas, eh, centros tecnológicos, cualquier ciudadano y ciudadana de Navarra que quiera conocer cómo aplicar una ayuda, cómo solicitar una ayuda o cómo le está afectando esta política energética a ellos, que es un, un teléfono que recoge el plan Energy Berry, que es el 848-427-032, en el cual podéis contactar y un técnico, una técnica, os va a asesorar sobre cómo eh, podéis beneficiaros de todas estas políticas públicas que está llevando a cabo el Gobierno de Navarra. Eh, lo, simplemente lo, lo dejo aquí, emplazaros a que continuéis eh, agradeciendo a las personas que habéis participado. Eh, os emplazo también al siguiente webinar, al siguiente seminario que vamos a organizar el próximo 10 de febrero, en esta ocasión, sobre los programas Erasmus+, Plus, eh, que es un programa europeo y nos centraremos en, en temáticas de juventud, movilidad y deporte, unas convocatorias que os daremos a conocer. Agradecer a la delegación de Gobierno de Navarra en Bruselas, a la oficina Beatriz, Ana y Cristina, las tres personas que se encuentran allá en Bruselas por la organización del evento y a los ponentes, como no puede ser de otra manera, también a los asistentes. Espero que tengáis un buen viernes, que acabáis bien la semana y que eh, nos veamos en el siguiente webinario. Muchas gracias, es que